Hola, hola, hola, hola, bueno, muy buenas noches, si lo estás mirando en estreno, si no, buenas tardes, buenos días, depende a de qué hora lo estés escuchando. Bueno, bienvenida a esta, a la clase número 37, hoy vamos a ver Neptuno en las casas y ya vamos finalizando con los planetas. Eh, nos toca esta clase Neptuno, después viene Plutón. Después ya vienen dos puntos en el espacio, que son los nodos lunares. Y luego viene un planetoide que se llama Hirón. Con eso vemos lo más básico de la astrología. Eh, y después vamos a empezar a aprender a hacer las combinaciones. Bien. Eh, Ojalá te estén gustando estas clases, te invito a que si no estás suscrito al canal, te suscribas en este momento. Eh, esto es un curso de astrología básico, eh, gratuito, completamente gratuito y ordenado para que vos puedas eh, convertirte en poco tiempo en astrólogo o astróloga que tengas como oficio en tu vida esto que es apasionante, este mundo es apasionante. Así que te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita, que le des like al video, que dejes un comentario, todo eso. Además de todo eso, si querés también podés entrar a nuestro grupo de Facebook, que está acá abajo, eh, que se llama Aprender Astrología Fácilmente y, eh, y ahí siempre estamos subiendo cosas. Eh, además de eso, ahí también podés hacer tus preguntas eh, y te van a ser respondidas, eh, tus dudas sobre la astrología. Eh, además de eso, también... Eh, tengo Instagram, me podés seguir, eh, Astro Chayrón, eh, o Astrología Cheiron, cualquiera de los dos, es el mismo. <ríe> y, eh, y también podés suscribir, eh, también podés, si tenés Telegram, si no, lo que está buenísimo, eh, podés seguirnos en eh, el eso es unirte a un grupo que tengo en Telegram que se llama Curso de Astrología eh, acá arriba lo tenés y este Curso de Astrología en Telegram eh, lo somos ya como 400 y nada es un grupo que está, que es muy activo y siempre estamos hablando de astrología eh, Así como los miércoles, todos los miércoles, a las 10 de la noche de Argentina... Eh, ...sube este video, que es un video teórico, trato de hacerlo lo más corto posible... ...los sábados hacemos una clase especial de práctica, en vivo, por YouTube. Eh, estos sábados, es, por estos tres sábados, es a las 17 horas de Argentina... Eh, pero normalmente es a las 19 horas de Argentina. Los tres sábados que quedan porque es una clase especial que se da. Es larga, son de tres, estas clases especiales, de tres horas, tres horas y pico. La anterior fue de cinco horas, pero está bueno que no te lo pierdas. Bueno, sin más, vamos entonces ahora sí a hablar de este planeta ...que es apasionante, es el planeta de la ilusión, es el planeta de, la fuerza, eh, de las fuerzas ocultas. Neptuno, que es el tridente, es este dibujito que te estoy señalando acá con el mouse en la pantalla. ¿sí? El tridente lo vas a ver así, el símbolo del químico eh, de Neptuno... Neptuno es el dios de las profundidades del mar eh, Es el dios de lo desconocido Porque para nosotros el, las profundidades del mar es el, lo desconocido eh, Es ahí donde es completamente oscuro Donde no llega la luz del sol Y él emerge con todas las fuerzas y sale y hace un maremoto Eso es Plutón, energía pura entonces, vamos a ver qué pasa si vos naciste con Plutón, eh, ay, perdón, con Neptuno, plateo con Plutón, quiero terminar con los planetas, con Neptuno en Casa 1. Eh, las personas nacidas con Neptuno en Casa 1 eh, suelen recibir grandes regalos. Y además... Suelen recibir dones de la vida eh, Dones artísticos relacionados siempre con lo paranormal Siempre con lo desconocido Pueden también ser dueños de un encanto Que le permitirá atraer a muchas personas hacia sí mismos O mismas Vamos ahora sí con... Una carta donde Neptuno aparece en casa 2. Recuerden que es más importante estos planetas transpersonales o exteriores, como se les llama en astrología, que son Urano, Neptuno y Plutón. Los tres, les recuerdo, es más importante en una carta personal, dónde estén, en qué casa estén, que en qué signo estén. Porque en el signo eh, marca generaciones completas. No es que no sea importante. Pero marca generaciones completas. Porque suelen estar mucha cantidad de años en cada signo. Suelen, no. Están siempre mucha cantidad de años en, eh, en el mismo signo. Entonces... Los que están naciendo, por ejemplo, en este momento, tienen Neptuno en Pisces. Y ya desde hace varios años eso. Bien, entonces, si Neptuno estuviera en casa 2, independientemente del signo en el que esté, estas personas pueden tener ganancias provenientes de sectores relacionados con el arte y o oh, sectores ilegales, ilegales. De todos modos, sus habilidades para aumentar las ganancias se acentúan. Recuerden que Neptuno es el ocultista y también es el eh, ilusionista. Si Neptuno estuviera en casa 3, con esta posición, seguro que tienen el gran deseo de hacer viajes, eh, viajes largos. Eh, y viajes por mar eh, y, y estudiar temas relacionados con la psicología. Bien, para un Neptuno en casa 4, si estás estudiando una carta o la tuya misma y tenés a Neptuno en casa 4, estos nativos siempre sienten algunas dudas que rodean a su familia de origen. ¿Sí? No quiere decir que haya dudas de su familia de origen Sino que es un sentimiento que tienen O tal vez su padre o su madre ocultan un secreto respecto a la familia eh, También es posible que sus padres, alguno de los dos o los dos Tengan problemas <coughs> Eh, psicológicos o de vicios eh, y suelen soñar con tener una casa junto al mar eso es neptuno en casa 4 neptuno en casa 5 con esta posición neptuno Deberán cuidarse mucho de caer en vicios como el tabaquismo o las drogas. O sea, cualquier tipo de exceso, cualquier tipo de excesos, ¿sí? Tienen que cuidarse de, ca de no caer. Si tienen Neptuno en casa 5, les va a costar mucho más trabajo salir de un exceso, como el vicio del cigarrillo, del tabaquismo las drogas. Se sienten muy atraídos por el cine, el teatro, la actuación. Son grandes amantes del mar, ¿sí?, con esta posición de Neptuno. Si Neptuno, en cambio, estuviera en la casa 6, como estoy marcando acá, las personas nacidas con esta posición de Neptuno, dice que se sienten cómodos en trabajos relacionados con las artes, y también en trabajos relacionados al mar. Tienen que tener especial cuidado de no ser subyugados por sus colegas. Y a la mala salud también, cuidado con la mala salud debido a defectos ocultos. Eh, suelen presentarse problemas de salud que no le encuentran la solución, ¿sí? Eh, por eso tienen que cuidar mucho más la salud que en cualquier otra posición. Neptuno en casa 7. Estas personas pueden llegar a sufrir estafas en emprendimientos con socios e inclusive ser ellos quienes estafen, ¿sí? O, o reciben estafas o ellos son los estafadores. Eh, por lo que es mejor que no se asocien, que trabajen solos, ¿sí? Eh, idealizan la pareja eh, por sobre el amor, o sea, idealizan el estar en pareja, pero no tanto el tema del amor, o sea, estoy en pareja, ¿sí? Eso es lo importante. Ah, sí, lo amo, la amo, eso es otro tema, <risa> ¿se entiende? Les recuerdo siempre que los astros inclinan pero no obligan, ¿sí? O sea, esta es una inclinación planetaria y hay que ver también todo el resto de la carta. Neptuno en casa 8. Son personas con grandes dotes paranormales, eh, buena fortuna repentina, de repente se hacen ricos... Pueden caer en fanatismos. Tienen que tener cuidado con eso. Con no caer en fanatismos. Neptuno en casa 9. Acá. ¿Sí? La casa de los viajes, la casa de las filosofías, la casa de las religiones. Casa 9. Personas con... Eh, este, Estas personas suelen soñar... Con vivir en el extranjero. Eh, son personas con un gran poder místico. Y suelen ser muy religiosos. Buscan su futuro en comunidades relacionadas con el mar. Bien. Vamos a la casa de... La profesión brillo destino que es la casa 10, Neptuno en casa 10. Esta posición suele hablarnos de posibles problemas psicológicos de su madre que le afectaron directamente al nativo. El éxito profesional se puede dar en ámbitos relacionados con el arte, la farmacéutica, la investigación científica, ...y cualquier derivado de ellos. Bien, vamos con Neptuno en casa 11, ya casi terminando las casas. Estas personas a menudo tienen muy fuertes relaciones con algunos amigos... ...con los que se podrían eh, llevar los proyectos adelante... ...pero siempre muy confusos, o sea, no logran expresar la idea... Así que lo que tienen que tener cuidado es con la traición de esos amigos, porque eh, los, los puede estar traicionando, esos amigos los pueden estar traicionando a ustedes, sin quererlo, porque es confuso esos, eh, esos proyectos que quieren llevar adelante. Y por último, vamos con este Neptuno en casa 12. Dificultades debido, debido a problemas psicológicos y o desilusiones. Pueden recurrir al uso de drogas y al alcohol para superar los momentos difíciles. Pueden tener una gran sensibilidad artística y habilidades psíquicas aumentadas. Bueno... Con esto recorrimos a Neptuno por todas las casas. Les recuerdo que yo esto que es un resumen de lo que hablamos, se los dejo abajo en la cajita de descripción para que a ustedes les sea fácil irse haciendo una carpeta. Y nada, nos volvemos a encontrar siempre de lunes a viernes a las 18 horas de Argentina a través de Telegram, eh, eh, también los miércoles a las 22 horas de Argentina que sube este video y los sábados a las 19 horas de Argentina eh, eh, con las prácticas, un video en vivo por YouTube eh, que lo hacemos entre todos. chao, hasta la próxima.